residentes de la organización Toribio Piantini de esta ciudad solicitan a las autoridades el arreglo de sus calles y el sistema de aguas residuales. Se quejan que por los hoyos y profundas grietas, esto sumado a la falta de asfaltado y el hedor y contaminación que producen las averías del sistema de aguas residuales, no pueden vivir tranquilos. Como usted puede ver, esas aguas negras que usted está enfocando es que sale de esos filtrantes, caca.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 Nosotros la tenemos a la pérdida. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.